They to die, they would be here. Hola. Hola, nombre es Este es mi primer video. Bueno, no. Es mi quinto video por ahí. Soy más inactivo que Rodney. Bueno. Voy a jugar Arsenal y luego a... después ahí todo otro video. They'll have to classify him missing in action. Wonder what the last thing to go through his head was. Have to classify him missing in action. He's gonna have a closed-casket funeral! Nice! <laughs> wow! Looks like he's gonna have a closed-casket funeral! Nice! Y en tercero, está muy bien pero... Ahora sí, ahora sí, me maté. sí me este es lo maté Y está... así era un más detenido worry about it. Just pretend they aren't human. Me fumigaron. Oh, oh, oh, oh. por If you like to video, please like. Por tío, lo pido por favor. Wow, the surgeon sure has his work cut out for him. Wonder what the last thing to go through his head was. Classify him. Wow, that was exceptionally stupid. They'll have to classify him. I hope he's wearing socks. They'll have to classify him missing in action. Yo creo que fue en una vez que me hice un video con un youtuber. qué es un youtuber? Se llama... Se llama el computador... Por 2020 que yo le dije... Se llama el cheddar que yo dije, que no quiero que me puse a grabar. Voy a saber un video que además más que... Ahí lo con... Ahora lo grabé con... Con la cámara de... De Windows esta cosa... De Microsoft Escucha, me voy a salir en esta casa, Me encontré un en youtuber Que se me dejara luego... busqué su nombre en... Oh, yes. Busqué su nombre... Y me... Y me y me apareció un youtuber de cuarenta mil suscriptores y fue aquí por es? oh, que estaba agonizando del oro todo automáticamente están ¿Sí? retornados y están deslizando yo creo que... 30 de... Santiago Adiós, me sigo. me Tengo que ir a atraparse. <risa> eh, no, no, no, yo no, no. Bueno, adiós. Me sigo. Ahorita voy a subir este video. No sé si sea hoy, pero bueno. Adiós. Pensé mucho, tomen agüita. Síganse y denle like.